Vamos a seguir con la segunda parte de esta charla y que tiene que ver con eh, las herramientas o las plataformas de búsqueda de información eh, no queremos bombardearlos mostrándoles todas las herramientas que están disponibles, lo que queremos eh, esencialmente es que ustedes aprendan o que, o, que, o que sepan dónde están localizadas estas herramientas y que eh, más bien distingan o, o, o, o, o aprendan las más importantes para esta primera etapa, para esta primera parte ¿cierto? de la vida académica que ustedes comienzan a, a, a transitar. ¿Ya? Bueno, como ustedes ya saben, esta es eh, el home ¿cierto? del sitio web de la Universidad de Chile. En su menú principal encuentran el enlace a Bibliotecas. Y aquí, en Bibliotecas, lo que encontramos es el portal Información y Bibliotecas. El portal Información y Bibliotecas reúne todas las herramientas y recursos, tanto suscritos como desarrollados por la Dirección de Servicios de Información y bibliotecas CICIP, que es nuestro órgano coordinador ¿cierto? del sistema de bibliotecas, que está compuesto por casi 48 bibliotecas, tanto de bibliotecas centrales como de bibliotecas de institutos ¿cierto? de la universidad. Como pueden ver, está dividido en diferentes secciones, de acuerdo al tipo de recurso. Y eh, en esta charla lo que queremos destacar son las siguientes herramientas. Eh, dentro de la sección bases de datos, queremos destacar una base de datos que se llama Digitalia Hispánica, que es la que les estoy mostrando acá. Digital Hispánica es eh, una base eh, de datos que contiene más de 40.000 documentos, principalmente eh, libros electrónicos, pero también contiene revistas, eh, todos en texto completo, en diferentes formatos. Eh, pero por un tema de resguardo de derechos de autor, permite solo la visualización, ¿okay? no permite la descarga de los libros, pero sí tiene una opción de préstamo por 20 días. Eh, yo creo que dentro de la próxima semana vamos a publicar un video en nuestras redes sociales y también en la página de la biblioteca. Eh, vamos a, a publicar un video explicando los pasos a seguir para optar eh, a este préstamo por 20 días, lo que permite alojar los libros dentro de sus equipos por esta cantidad de tiempo. ¿Cuál es el plus que tiene esta base de datos? Es que son todos libros en español. Y también, ¿por qué la destacamos? Porque es una base de datos que suscribe eh, nuestra facultad, con la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y también la Facultad de Ingeniería. Eh, la fase de datos que están aquí, la que les estoy mostrando en esta sección, son las principales bases de datos que suscribe la universidad, pero también pueden buscarlas acá por título, la totalidad de las bases de datos y también por tema. Una cosa importante, ¿cómo nos conectamos a esta fase de datos? Si estamos fuera de la Universidad de Chile, eh, vamos a tener que conectarnos, o cada vez que yo haga clic acá, en Easy, o en EBSCO, o en Digitalia, nos va a aparecer un cuadro, ¿cierto?, donde eh, nos va a pedir que nos lo guiemos con eh, el usuario y la contraseña del pasaporte Chile, ¿ya? Esa es la forma. Ahora, si estamos dentro de la red universitaria, si vienen a la biblioteca, por ejemplo, y están consultando alguna de estas bases de datos a través de la red, de la de red universitaria, el ingreso es directo, no pide ninguna, ninguna, ninguna password, no, no pide que te loguees con nada. ¿ya? Entonces, desde fuera de la universidad, con la cuenta de pasaporte, si estás dentro de la red universitaria, no es necesario loguearse. Les voy a mostrar digital ¿ya? Eh, para que empiecen a curiosear y ver todos los recursos que la Universidad de Chile pone a su disposición. Esto, ustedes obviamente saben que nada de esto es gratis, es mucho, mucho eh, los recursos, ¿cierto? Que la universidad y la facultad, ¿cierto? Especialmente invierte para que ustedes tengan acceso a estos recursos. Entonces, esta es Digitalia, como les dije, son eh, principalmente libros en, en español, de materias principalmente relacionadas con las áreas de estudio de nuestra facultad, pero también de artes, ciencias sociales, etcétera. Eh, ¿Cuáles son las formas de buscar? Bueno, se puede buscar por áreas temáticas, aquí en ebooks También en journals se puede buscar por las revistas que están incluidas en esta base de datos. Se puede buscar por el nombre de las colecciones que le ha dado la base de datos o por las cuales la base de datos ha agrupado los libros que contiene. Y también por las editoriales que participan en esta base de datos. Por ejemplo, acá si yo quisiera buscar por colección, por ejemplo, puedo buscar historia, historia general. Estos son los libros, dice que hay 403 libros, en este caso, asociados a esta categoría temática. Aquí están, ¿cierto? Todos. Y si a mí me interesara, por ejemplo, este, eh, va a estar disponible en distintos formatos de visualización. Los formatos de visualización, que en este caso dice que está disponible en formato IPAV, tienen que ver con la editorial que facilitó el libro ¿no? a la base de datos. Entonces, de repente va a estar en IPAV, otras veces va a estar en PDF, por ejemplo, y también a veces están en formato, puede estar en formato IPAV y también en formato audio. ¿ya? Y aquí están las opciones de descarga que yo les comentaba, pero esta opción de descarga tiene que ver con el préstamo, con el préstamo por... 20 días. Pero como les digo, eh, vamos a publicar un pequeño video porque para esto hay que crearse una cuenta en Digitalia. Ahora, yo, ustedes, todos ustedes son nativos digitales, así que no les va a costar nada crearse una cuenta en Digitalia y descargar de preferencia el Adobe Digital Edition, que es un eh, lector cierto de formato IPAP. Y, y eso es suficiente para que ustedes puedan optar esta, valga la redundancia, optar esta opción cierto, de préstamo de préstamo por 20 días. Así que yo los invito a que, a que miren esta base de datos, que es una suscripción ya más especializada de nuestra, de nuestra facultad. Dentro de lo que tiene que ver con las revistas, en la sección revistas, lo que queremos destacar es Revistas U de Chile, que eh, Revistas U de Chile eh, es el portal donde se publican las revistas académicas que se editan en la universidad. Eh, son todas de acceso abierto en texto completo y en diferentes formatos de visualización. Eh, acá arriba, ¿cierto? Hay un carrusel donde se van destacando las últimas revistas que se van publicando, pero más abajo, ¿cierto? Ustedes pueden ir buscando por facultad cada revista. Aquí estamos nosotros, Facultad de Filosofía y Humanidades. Hay revistas que aún se publican, pero también hay revistas que ya se dejaron de publicar. Eh, Dentro de las que aún se publican, por ejemplo, eh, tenemos la revista chilena de literatura, esta es la interfaz, lo que aparece eh, en primer lugar siempre es el último número publicado, que en este caso es el número 104 del 2021, y aquí cierto aparece la tabla de contenido con todos los PDFs asociados y todos los artículos. ¿ya? Y siempre en números anteriores están todos los números que se han publicado, nosotros eh, nos dimos el trabajo en varias de estas revistas de digitalizar desde el primer número publicado, eh, así que van a encontrar todos los títulos de la facultad desde el primer número publicado hasta el último número publicado. Así que también los invitamos aquí en revistas académicas, retrocedemos y volvemos de nuevo al home. Aquí está el boletín de filología, que es una revista que aún se publica ¿cierto? del departamento de lingüística. Así que ahí los invitamos a conocerse cierto, el portal de Revistas Uchile. Dentro de eh, libros electrónicos, en esta sección, lo que queremos mostrarles es el portal de bibliografías básicas, que es este. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad este portal es un trabajo que, es un proyecto en realidad que nosotros queremos mucho porque... Eh, ha significado mucho trabajo para cada biblioteca y también para nosotros. Eh, nosotros a, a, la, a la fecha, eh, aquí estamos, facultades, ¿cierto? Estamos aquí, filosofía y humanidades, hemos digitalizado 900 textos que están incluidos en, las, en los programas de estudio y especificados como eh, bibliografías básicas. ¿Ya? Este es un trabajo que está en constante desarrollo. Siempre estamos revisando las bibliografías básicas de las diferentes carreras para eh, seleccionar y digitalizar y subir aquí eh, a este portal. Como ustedes ven, pueden buscar por facultades, pueden buscar por temas y dentro de cada facultad, voy a entrar aquí a Filosofía y Humanidades, eh, también pueden buscar por carrera. ¿no? Licenciatura en Lingüística, Pedagogía, Licenciatura en Filosofía. También eh, pueden buscar por temas, por autores. Y aquí hay un motor de búsqueda que les permite buscar por título. Eh, este portal de biografías básicas, también por un tema de derechos de autor, es eh, de acceso restringido. ¿ya? Cuando el portal de revistas académicas que les mostré recién es de acceso abierto. Ya no necesitan loguearse, como la mayoría de los servicios que, que se encuentran en el portal, en el sitio de información y bibliotecas. Pero este, por un resguardo de, de, de, de derechos de autor, también es de acceso restringido. Entonces, al igual que con el acceso a las bases de datos, cuando ustedes quieran eh, acceder desde sus casas, también les va a aparecer el, el cuadrito de diálogo, ¿cierto? Donde van a tener que loguearse con la cuenta de pasaporto Chile. ¿Ok? ¿Cuál es el formato de visualización? Vamos a entrar a este. El formato de visualización es como eh, un formato de libro digital, ya. Entonces ahí estamos. Así se ve. Este es Aritmética para padres. Así se ve. Tú lo puedes agrandar, ¿cierto? Y ahí lo vas eh, adecuando, ¿cierto? A la forma que te parezca más cómoda para ir revisando el texto, ¿ya? Ese sería el portal de bibliografías básicas eh, y eh, lo otro que queremos destacar antes de irnos ya de plano a la biblioteca digital que es lo que más van a usar ustedes es eh, dentro de los repositorios académicos el repositorio Ude Chile eh, que es eh, digamos la plataforma donde se deposita eh, toda la producción académica de la Universidad de Chile o sea libros artículos eh, hasta apuntes de clase, por ejemplo, producidos por académicos y académicas de la Universidad de Chile. Eh, por lo tanto, acá, dentro de este repositorio, también ustedes van a encontrar las tesis, ya las tesis eh, en texto completo o no, de, tanto de alumnos y alumnas de pregrado o de posgrado. ¿Por qué digo en texto completo o no? Porque ustedes, y es algo que es importante que ustedes tengan claro desde ahora, cuando terminen su licenciatura van a tener que hacer su tesis, ¿cierto? O seminario de grado, eh, y eh, van a tener que completar en ese minuto un formulario de autorización de publicación de las tesis en este repositorio, ¿ya? Eh, y, y, y allí van a tener que decidir, a nosotros siempre pensamos que la mejor idea es autorizar la publicación en texto completo en este repositorio, porque es una de las mejores formas, en el fondo, de detectar el plagio, ¿cierto? Una de las mejores formas de saber si me están plagiando o, o yo saber si alguien me está entregando un trabajo, que en el fondo es un plagio, es que eh, los trabajos estén en la web, ¿cierto? Que estén en internet. Pero es decisión de ustedes porque los derechos de autor de las tesis que ustedes van a hacer después de los de los cuatro años que, que dura su licenciatura, son de ustedes. Entonces, ustedes deciden ¿publico, si publico mi, mi tesis eh, en texto completo dentro del repositorio o no. ¿ya? Entonces, por lo tanto, dentro del repositorio eh, van a encontrar tesis que están en texto completo y otras tesis que están mencionadas, eh, pero, pero que no están en texto completo. ¿ya? Me están preguntando si grabará este encuentro para verlo luego. Eh, sí, yo lo comencé a grabar, se supone que está grabando. <risa> Espero que sí. Eh, sí, si no, bueno, de todas maneras vamos a estar publicando durante el primer semestre eh, pequeñas cápsulas para que ustedes vayan consultándolas cuando tengan dudas con respecto al a uso de las distintas plataformas. ¿Ya? Listo, ahora nos vamos a ir de plano a la biblioteca digital, que es la que les estoy mostrando en este minuto. ¿Qué es la biblioteca digital? La biblioteca digital es la base de datos institucional que contiene los recursos tanto físicos como digitales de las 48 bibliotecas que componen el sistema de bibliotecas de la universidad. No solo, y esto es algo que tienen que tener súper claro, no solo contienen los recursos impresos, sino que además va a buscar o a cosechar, como se dice ahora en este mundo, ¿cierto?, las bases de datos, contenido dentro de la... Eh, o sea, perdón, no solo busca dentro de las colecciones físicas de la biblioteca, sino que además va a, cosech a cosechar y a buscar contenido dentro de las bases de datos, tanto suscritas como de acceso abierto. Por lo tanto, la cantidad de aciertos que puede tener en ocasiones puede, puede ser gigantesca, o sea, te hablo de miles de aciertos. Por lo tanto, es muy importante que ustedes aprendan desde un principio eh, a tratar de hacer consultas no tan generales, sino que más, más bien concretas, más acotadas. Y les vamos a dar algunos consejos para que sus búsquedas no sean tan, tan, tan, tan... Eh, eh, tan gigantes, en el que en el fondo les sea muy difícil llegar a dar con la información que ustedes necesitan. Eh, esta superbúsqueda que está acá arriba, también eh, es una búsqueda dentro de la biblioteca digital, pero acá solo les permite ingresar una expresión de búsqueda. ¿ya? Yo prefiero entrar por acá. Ac ahora estamos entrando aquí a la biblioteca digital, que es esta. Eh, entonces, bueno, en el home de la biblioteca digital, como ustedes ven, eh, hay varias cosas, ¿no? Lo primero es un cuadro de diálogo donde nos permite hacer en una primera instancia lo que se conoce como una búsqueda simple. Una búsqueda simple es que yo acá en este cuadro puedo eh, colocar solo un término, eh, el nombre de un autor, un concepto, una palabra clave, una materia, un título de un libro, por ejemplo, que yo necesite. Y luego con la lupita aquí damos buscar y obtenemos una lista de resultados. Y también nos da la opción de hacer una búsqueda avanzada que nos permite unir ciertos criterios de búsqueda con otros que le voy a dar el ejemplo luego. Eh, más abajo nos muestra como los distintos tipos de colecciones que se pueden encontrar dentro de la biblioteca digital, solo para que ustedes tengan una idea de los tipos de, de recursos que se encuentran dentro de la biblioteca digital. Y más abajo en las galerías destacadas, son eh, proyectos que yo los invito también a revisarlos porque son proyectos muy, muy, muy bonitos que se están realizando dentro de distintas, eh, eh, por ejemplo, museos ¿cierto? de la Universidad, el, del Archivo Central Andrés Bello, por ejemplo, la Cineteca, hay cosas muy, muy valiosas, patrimoniales ¿cierto? de la Universidad de Chile, eh, nuestra biblioteca, por ejemplo, ha estado digitalizando recortes de prensa de los años 60-70 que eran de la biblioteca del Departamento de Literatura cuando existía todavía esa biblioteca, ¿cierto? Había muchos recortes de prensa, entonces eh, hemos estado haciendo una selección de esos recortes de escritores chilenos que están digitalizados y, eh, digamos, alojados acá. Así que también los invito eh, a revisar esto. Entonces, vamos a hacer la primera búsqueda para que ustedes vean cómo eh, eh, se hace la búsqueda y vamos a darle algunos consejos para que sea una búsqueda más, más fructífera. Vamos a hacer una primera búsqueda eh, por, por eh, un autor. Recuerden que ustedes pueden ingresar acá un título, una materia, lo que ustedes estimen conveniente. Yo voy a ingresar aquí a la autora Ana Arendt. Entonces, coloqué acá Arendt. Si ustedes se dan cuenta, me dio acá distintas opciones de acuerdo a lo que yo coloqué aquí, me dio opciones de lo que fue encontrando ¿cierto? dentro de la biblioteca digital. Yo si quiero lo puedo dejar así tal cual o si no, puedo seleccionar una de las opciones que me dio. Yo voy a seleccionar esta y si se fijan ya me dio una lista de resultados. Como les dije recién, miren la cantidad de resultados que me dio acá. 12.461 resultados que es demasiado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ir delimitando esta búsqueda? O, eh, en el fondo, yo creo que nadie tiene tiempo para revisar tanto, ¿no? Entonces, primero veamos qué es, lo que, qué es lo que estoy viendo yo en esta primera pantalla que me mostró, ¿cierto? En esta primera interfaz. En el centro de esta interfaz, lo que estoy viendo, lo que me está mostrando la biblioteca digital, que aparece aquí numerado, 1 2 tres, ¿cierto? Eh, se conoce como una lista abreviada de los resultados donde me muestra solo el título del libro, el autor, la fecha de publicación, y una muestra de las bibliotecas donde se encuentra este libro. ¿ya? Por eso dice disponible en ciencias sociales y otras ubicaciones. Y también eh, un acceso directo a un recurso electrónico, lo que me hace suponer que este libro eh, puede que esté disponible en una base de datos, por ejemplo, en texto completo, o en el portal de bibliografías básicas que les mostré. ¿Por qué? Porque si este libro, por ejemplo, estuviese disponible en texto completo en la base de datos digital ya que les mostré, o ya lo hubiésemos digitalizado y estuviese disponible en el portal de bibliografías básicas que les mostré, la biblioteca digital hace el match, ¿cierto? Lo busca, agarra el enlace y lo coloca dentro del registro para que ustedes tengan el acceso directamente dentro de la biblioteca, dentro de la biblioteca digital. ¿Se entiende? Lo mismo con las tesis. Si encuentran una tesis en la biblioteca digital y ya está en el repositorio académico, busca el enlace, lo coloca dentro del registro, entonces no es necesario que ustedes vayan a buscar la tesis al repositorio, sino que ya va a estar el enlace dentro del registro en la biblioteca digital. ¿Ya? Entonces, eh, eh, lo que está al medio, entonces se llama lista de brevía de resultados. Estos iconos que están acá son herramientas o ayudas, que si yo las despliego en estos tres puntitos que están acá, se despliegan aquí, y ya tiene que ver con herramientas como, por ejemplo, enviar esta información a correo electrónico, imprimir, generar un enlace permanente, que se genera una URL, ven, aquí se genera una URL, que yo puedo copiar y pegar y enviársela, por ejemplo, a un compañero. Miran, encontré este libro en la biblioteca digital, yo creo que nos sirve. Enlace permanente, bueno, ustedes me imagino que saben de qué se trata, es un, un enlace que no se rompe, ¿cierto? Que va a perdurar en el tiempo, más que este que está acá arriba, ¿cierto? Entonces es, una, es, es un enlace que en, en teoría no se quiebra, ¿cierto? Que, que va a perdurar. En cita van a encontrar, eh, en este caso, eh, cuatro estilos de, cinco perdón, cinco estilos de citación para citar este texto. Yo no sé si en primer año, me imagino que sí, a lo mejor algún profesor les va a solicitar que cuando hagan sus trabajos, eh, citen la bibliografía con algún estilo en particular. Entonces es bueno que se eh, comiencen a, a familiarizar con eso. Hay estilos de citación, distintos estilos de citación, son muchos. Los habituales para nuestras áreas son MLA o APA. Ya, Pero también hay algunos profesores que usan Chicago, por ejemplo. Eso depende del profesor. ya. Eh, si el profesor se los pide, eh, a lo mejor les va a decir: eh, presentenme tal trabajo con bibliografía, con la bibliografía en APA sexta edición, APA séptima edición. Puede que lo hagan, puede que no. Yo se los menciono para que ustedes entiendan de qué se trata, eh, de qué se tratan los estilos de organizar, cierto, los datos bibliográficos de un recurso de un artículo de revista, de un libro, de lo que sea, en, en, de, de cierta forma, ¿cierto? con una cierta estructura. Esos son los estilos de citación. Y estos que están acá, estas otras herramientas, es Note, Exportar RIS, Mendeley y Exportar a Excel. Eh, todas estas herramientas tienen que ver con los gestores de referencias bibliográficas que tienen relación con lo que les acabo de decir. Son, son ya herramientas que... Eh, permiten almacenar, administrar citas bibliográficas, referencias bibliográficas, para después darles un estilo de citación. Pero eso es un taller completo eh, que se les interesa, eh, se pueden comunicar con nosotros para poder dárselos. No sé si en, en primer año será tan necesario, pero si alguno de ustedes lo requiere, nosotros encantados de, de darles este, este taller de gestor de referencias bibliográficas. Esas son, digamos, eh, estas herramientas, de eso se trata, estos iconos que aparecen acá. Y acá, al lado eh, izquierdo, ¿cierto? De la pantalla, lo que aparece son los eh, filtros. ¿De qué se tratan los filtros? Primero, yo puedo darle a toda esta lista de abreviadas de resultados un orden, ¿ya? Eh, si yo quiero, lo puedo ordenar por fecha más reciente, por fecha más antigua, por título o por autor. Eh, también puedo eh, ir eh, acotando la búsqueda por tipo de recurso. ya eh, Tal vez yo quiero solo los artículos, o quiero solo los libros, que son solo 206. Eh, aquí en mostrar más siempre se va a ampliar la lista de opciones que tengo dentro de cada filtro. Puedo, eh, a lo mejor quiero solo las tesis, ¿cierto? Eh, fecha de publicación, puedo ir acotando. ¿Qué fecha de publicación necesito material? El creador es el autor. ¿De qué autor necesito? En fin. La colección tiene que ver también con la base de datos donde encontró la información. Cielo, por ejemplo, eh, Academic Search, todas estas son bases de datos, que son las que les mostré, ¿cierto?, en el sitio de Información y Bibliotecas. En Digitalia, ¿ven? En eJournals, que son las revistas de Digitalia, ¿ya? Son bases de datos. Bibliotecas que tiene que ver con más que nada con los eh, recursos físicos que encontró. ¿En qué biblioteca están? Aquí, estamos, aquí deberíamos estar nosotros, son 97 recursos que encontró en la Biblioteca de Filosofía y Humanidades. El idioma en el que está. Materia. ¿En qué materia? O sea, relacionada con qué materia. Van a encontrar materias en español y materias en inglés, porque las fase de datos en su mayoría eh, describen todo el material en inglés. ¿Ya? describen el contenido de cada recurso en inglés porque casi todas las bases de datos son o norteamericanas, europeas entonces el contenido lo describen en inglés por eso van a aparecer también eh, materias en inglés ¿ya? y esos serían los principales filtros entonces esa es la forma de ir acotando los resultados otra forma de hacer búsquedas inmediatamente acotadas es hacerlas con esta opción de búsqueda avanzada ¿Por qué? Porque aquí donde dice criterio de búsqueda, desplieguen esto, y aquí les aparece la la, el, el, un formulario, digamos, donde pueden ir combinando un criterio por otro, con otro. Por ejemplo, si yo aquí quisiera buscar, me dijeron que tenía que leer azul de Rubén Darío. ¿ya? Entonces lo que yo puedo hacer aquí en cualquier campo, lo despliego y pongo título azul. ¿Ya? Y lo quiero unir con, estos se llaman operadores booleanos. Yo quiero el título azul de Rubén Darío. Entonces aquí elijo en cualquier campo, pongo autor. Y aquí pongo Darío Rubén. Yo acá puedo agregar más líneas ya para ir combinando con otros, con otras, con otros criterios de búsqueda si es que yo quisiera. Entonces aquí yo le estoy pidiendo a la biblioteca digital que me busque Rubén Darío, de, de Rubén Darío, azul específicamente. Y acá busco. Y si se dan cuenta, eh, los resultados son bastante más acotados porque son solamente 27. ¿ya? Y nuevamente me mostró en la parte central la lista abreviada de resultados. Vamos a ver cómo se ve por dentro un registro completo. Aquí tenemos en la segunda opción, azul, dice que está disponible en nuestra biblioteca. Al registro completo se entra por el título. Y eh, esto es lo que nosotros... Eh, un segundito. Ahí sí. Esto es lo que nosotros conocemos como un registro completo. ¿Cuál es la diferencia? con Lo otro, que además de los datos básicos que aparecen en la lista abreviada, aparecen los datos completos, los datos bibliográficos completos, ¿ven? Eh, la edición, el editor, fecha de publicación, materias, etc. Pero además aparecen las ubicaciones, ¿dónde está el libro? En este caso, eh, dice que está en Filosofía de Humanidades, que es nuestra biblioteca. Dice que está disponible en la colección general, que eso es muy importante cuando vengan a pedir un libro. En la boleta de pedido, que van a tener que usar siempre para pedir un libro, tienen que colocar la colección, dice la boleta dice colección, ustedes colocan colección general. Después dice, esto, esto yo lo puedo cliquear acá para ver más detenidamente en detalle cuántos ejemplares hay. Entonces, estamos acá, ¿cierto? Ubicaciones, yo despliego esto y me va a mostrar cuántas copias hay si hay más de una, ¿cierto? Entonces, donde dice colección en la boleta de pedido, colección general. Donde dice número de pedido, esto es un número de pedido, ¿ya? Nicaragua 861.3 de tanto tanto. Esto no los voy a aplicar con detalle, pero significa este es un número de clasificación. Es un número de clasificación eh, de un sistema de clasificación que se llama Dewey, que en este caso sería eh, poesía nicaragüense, ya. Y esta de tanto corresponde a la nomenclatura del, au, del apellido del autor y este el año de publicación. Ya, Eso es para cultura en general. Entonces este es el número de pedido que ustedes que tienen tienen que colocar. ¿Qué dice acá? Dice que hay dos copias y que en estos minutos, en este momento, están las dos prestables. O sea, que hay dos copias disponibles. Cuando está prestado, dice no disponible o prestado. ya No recuerdo en este minuto la palabra exacta. Pero va a indicar que, el, que hay una copia o dos, o que las dos no están disponibles. Y esa es la forma de saber en qué biblioteca está un libro. ¿ya? Eh, aquí aparecen nuevamente las mismas herramientas que en, en, la, en la lista abreviada de resultados. Eh, por ejemplo, este otro libro también está en nuestra biblioteca, pero si se fijan, dice que está en eh, colección general estantería abierta. En las guías que yo les dije que están en la página de biblioteca aparecen todas las colecciones. Hay una colección general, una colección general estantería abierta, una colección revistas, una colección revista de estantería abierta, una colección referencia, etc. Todas, es muy importante que nos pongan eh, específicamente de, de qué colección se trata, porque eso significa tiempo. Si ustedes nos ponen que es colección en general, pero en realidad estaba en la colección en general, estantería abierta, es tiempo que pierden ustedes y tiempo que perdemos nosotros, ya en buscar el libro, porque además están en pisos distintos. Así que ojo con esto, ya hay que poner mucha atención a esto. Eh, quiero mostrarles una cosa para que vean... Eh, Cómo, cómo se ve un libro que, que además, que lo estoy buscando por la biblioteca digital, pero que además está en el portal de eh, bibliografía básica. Eh, voy a buscar el título, yo voy a buscar acá por título, quiero buscar el libro Aritmética, a ver, Aritmética para padres y madres. Ahí creo que está bien, ya, por título para padres y madres. Busco y aquí me apareció el libro, ya. Eh, si se fijan, eh, además de decir que está en, eh, disponible en ciencias, dice, Mire, voy a entrar al registro completo y dice que está disponible en todas estas bibliotecas, en la biblioteca de ciencias, abro acá y dice que hay un ejemplar en la biblioteca de ciencias que está disponible, está en la nuestra, está en ingeniería, por ejemplo, también está disponible, etc. Pero además dice que hay un acceso a recursos electrónicos, ¿cierto? Entonces yo pincho ahí, me deriva esto, y dice que el libro está en el portal de bibliografía básica. Entonces yo hago clic ahí y voy directamente al portal de bibliografías básicas, que fue el que le mostré hace un rato. Y aquí ya ustedes tienen acceso al libro. Ya, así se ve. Eh, ¿Cómo eh, se ve el libro cuando está, por ejemplo, en digital y hispánica? Eh, habíamos buscado azul, ¿cierto? Habíamos buscado azul de Rubén Darío. Azul. Eh, creador. Rubén Darío. Ay, perdón. Y el primero, ¿se acuerdan? El primero decía acceso directo a recurso electrónico. entonces lo puedo hacer desde acá, pero también lo puedo hacer desde el registro completo. Dice Digitalia Premium, ¿ves? Digitalia Premium, hago clic ahí, y me aparece el libro azul de Rubén Darío. Y por último, eh, ¿qué pasa cuando encuentro una tesis? Que... Eh, está en el repositorio académico entonces vamos a buscar la siguiente tesis descomposición y simulacros que es una tesis de literatura en el último vamos a dejarla hasta ahí a ver si la encontramos ¿Sí? ahí está eh, aparecen dos registros, porque uno es, eh, a ver, las tesis hasta ahora, las tesis de pregrado, eh, se entregaban en dos formatos, ¿ya? en formato digital y en formato impreso. Obviamente, el, por la pandemia de estos últimos años, hemos estado recibiendo todas las tesis en formato digital. Eh, las tesis de posgrado ya se decidió que se reciben solo en formato digital, eh, ya no se van a recibir más tesis impresas. Pero si hay en formato digital e impresas, van a encontrar de la misma tesis los dos registros, uno del formato impreso y uno del formato digital. ¿ya? Entonces vamos a ir al formato digital y dice acá acceso al texto completo, texto completo, resumen, entramos ahí, y aquí ya estamos en el repositorio académico, ¿se fijan? Y desde acá eh, la podemos descargar. Si la tesis no hubiese sido autorizada para publicar el texto completo, Aquí lo va a decir, va a decir una nota que dice, lamentablemente, no fue posible. Y la descargamos, y aquí aparece. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí está ya la tesis en texto completo. Eso, eh, les deseamos de, de todo corazón que tengan éxito pues, en, en esta etapa que están iniciando, y esperamos verlos en las bibliotecas, ocupen nuestros espacios, somos la mejor biblioteca del campus, eh, nos valoran mucho, así que les damos la más cordial bienvenida, hemos visto muchas generaciones entrar e irse y siempre nos sentimos súper orgullosos y de todos los alumnos que hemos visto crecer acá, ¿ya? Así que son muy bien, muy, muy bienvenidos y cuenten con nosotros para lo que, bienvenidas y bienvenidos, exactamente, ¿ya? Eh, para lo que ustedes quieran. Un abrazo y espero esperamos verlos pronto.